imaginas visitar una estación de servicio planetario en el espacio exterior? ¿Aprender sobre los planetas y ver las estrellas? Esta es la experiencia que ofrece el Planetario de Puebla, Germán Martínez Hidalgo. Además de talleres permanentes y juegos interactivos para toda la familia. Acompáñame al recorrido, porque hoy vamos a pasar un día en el Planetario. Estamos en el Planetario de Puebla, mi nombre es Víctor Cabrera y primero, antes que cualquier otra cosa y después de la bienvenida tenemos dos plataformas con, con interactivos de tal manera que las personas puedan vengan empiecen a tocar, a jugar, a leer las explicaciones y a interactuar con estos experimentos. Un planetario es un salón donde se realizan proyecciones, presentaciones educativas y entretenidas sobre el cielo nocturno y la astronomía. En los planetarios, las presentaciones sobre objetos celestes se proyectan en una gran pantalla en forma de cúpula y normalmente están acompañados de conferencias o música. Esta área fue como que el corazón del planetario desde su nacimiento, 1979, empezó a construirse, en 1985 se inauguró, y empezó con estas máquinas, una mesa de dos, de dos rieles, en el riel superior hay una película, la película es IMAX, ¿qué significa? Son rollos de 70 milímetros de película, que corren en forma horizontal, entonces lo que hacían los técnicos era... No pasarla de un rollo a otro, sino pasarla por este sistema de, de, de poleas. Subían y toda esta máquina subía hasta el domo. Entonces ahí por una ventanita lo que hacían era proyectar, proyectar la película. Y para eso pues es esta máquina. Esta es la parte de audio, ¿sí? ¿Qué significa que son cintas de 35 milímetros las que se ponían en estos rollos, pasaban por esto para reproducir el sonido. Entonces aquí un conjunto de amplificadores y ecualizadores nos daban la calidad de sonido que se merecían esas películas. El Planetario cuenta con sala de juegos, sala de lectura, exposiciones temporales que contribuyen al acervo cultural internacional, Area Maker que es un espacio de creación en donde los niños pueden experimentar con diferentes herramientas y materiales, además de un domo enorme en donde se lleva a cabo una proyección del cielo con su respectiva explicación. Los días miércoles, jueves y viernes tendremos la oportunidad de ver las estrellas y planetas como Júpiter o Saturno desde los telescopios que el planetario pone en su explanada, en un horario de 6.20 a 6.50 de la tarde. Esta actividad es totalmente gratuita. Además de que la invitación está abierta a que traigas tu telescopio y el personal del planetario, amablemente te dará una breve asesoría de cómo utilizarlo. En cuanto el Sol oscurece, unos 20 minutos después empiezan a brillar los planetas. En cuanto empieza a brillar el primero, a ese le apuntamos, puede ser Júpiter, Marte. Estos días son buenos porque está saliendo también Venus, entonces cuatro planetas se pueden ver. Elegimos uno de ellos, no da tiempo para más, pero este, se los mostramos a través del telescopio. Esta insignia del desarrollo cultural y científico se encuentra ubicada en la zona histórica de Los Fuertes, precisamente en Cazadores de Morelia, unidad cívica 5 de mayo, y puedes visitarlo de martes a domingo, con un costo de entrada general de 80 pesos, 70 pesos para niños, estudiantes y docentes con credencial, y los adultos mayores con INAPAM y personas discapacitadas tienen acceso totalmente gratuito. Ah, y los días martes tienen acceso 2x1 en entrada general, para que todos podamos conocer la cultura científica, tecnológica y astronómica que alberga este recinto espacial. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.